video que vamos a ver a continuación es uno de los que ha sorprendido en este año del 2022. Apenas llevamos un mes y ya tenemos diversas evidencias paranormales. Una de estas sucedió en una morgue en Rusia, donde al parecer la cámara de seguridad captó cuando un muerto se levanta. Un muerto que ya estaba sobre la plancha cobra vida y vuelve a levantarse. ¿Puede ser esto posible? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Vamos a ver este video. Desafortunadamente no tenemos una segunda parte de lo ocurrido, ni tampoco alguna entrevista, ni mucho menos información sobre este, para algunos se trata de un video falso, porque dicen que las ventanas en donde está esta morgue pues no deberían de estar, que deberían de estar en un sitio más aislado, más oscuro, diferente pero como vemos aquí hay grandes ventanales en lo que podríamos mencionar como una eh, biblioteca como algún otro edificio que no se trataría de una morgue y que esto simplemente es actuado yo he estado tratando de buscar información al respecto y la verdad es que no he encontrado nada simplemente el video que volvió se volvió muy popular en redes sociales podemos ver que el muerto se comienza a levantar de una forma extraña como si de verdad la persona estuviera aturdida y comienza a revisar el espacio hacia su alrededor, buscando información que le indique en dónde está y qué le ha sucedido. Vemos que también se levanta con dificultad, pero se alcanza a mover tanto que puede levantarse e incorporarse de la plancha. Para algunos esta persona pudiera estar enferma de alguna enfermedad que lo haga eh, estar en un estado de coma como la catalepsia, y que lo hayan pasado por muerto y que ya dentro de la morgue, pues este se haya despertado. Sin embargo, no estamos tan seguros de eso. No sabemos si pudo haber sido efectivamente una enfermedad como esta catalepsia, alguna otra o simplemente se trate de un video falso. La verdad es que es realmente curioso, es algo que nos ha sorprendido durante este año 2022 y aquí se los presento como una muestra de lo extraño que ha comenzado a suceder en el mundo. Si alguno de ustedes tiene información sobre este caso, escríbamelo en los comentarios para hacer un segundo video y traerles la verdad detrás de todo esto. Mientras tanto, este caso seguirá en investigación. Recuérdenme que sus videos me los pueden mandar a mi correo oxlacooficial.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Y todos los días les traigo un nuevo video para que lo analicemos, demos opiniones, investiguemos o saquemos la verdad detrás de todos estos fenómenos en internet. Mi nombre es Oxlac Castro, juntos somos la Legión Oxlac y nos vemos el día de mañana.